hola chicas buenos días bienvenidos bienvenida a sustos del papel hoy os traigo un call de aldi y también de teddy Son poquitas cosas, pero son muy interesantes. Y entonces, pues, las quiero enseñar porque las quiero abrir ya, las necesito y quería enseñaroslas. Mirad, de Aldi. Es que ya lo iba a abrir. Mirad, me traje esto, que son set de tarjetas, pero para coser. ¿Ves? Aquí vienen los hilos, aquí vienen las tarjetas para, para coser. Vamos a verlas. Perdonad por el ruido del plástico, aunque este plástico no... No hace mucho ruidito ¿eh? mira esta es una que sería ves que lleva el agujerito para pasarle por aquí mira el hilo y coserlo ¿ves? esta es una esta que pone joy es otra digo tipo libro porque después iría así vale esta es otra esta de la casa es otra esta es de aldi eh esta de papá noel otra esta que iría así, que es un regalo que pone For You. Esta del ángel, que es una monada. Esta de la estrellita, que viene con eh, de dorado. Dorada. Y esta del perrito, que es chulísima. Y todas vienen para coser. Y en este otro paquete, pues vienen los sobres, donde se meten de una brecha. Y lo necesario para coser bueno, lo necesario no los hilos porque agujas no, no veo, no, no trae y después veis los sobres haciendo juego con las tarjetas ¿Ve? así para hacer nosotras personalizadas la, la, las felicitaciones de navidad yo creo que te llevaban la aguja, pero no, la aguja la tienes que poner y bueno me parece una buena idea tiene este dorado verde en crudo en rosa y en rojo serán como van bordadas y yo no sé si por, sí, por detrás del cartoncillo donde venía esto pillado aquí vienen las instrucciones de cómo hacerlo ¿Veis? pero vamos es con una aguja lanera y y nada, y se borda, yo que me quedé sin batería ya la he cambiado, pues como decía aquí vienen las instrucciones ¿ves? esto se despega, viene precortado y, y bueno y se hace cuando tenga ya alguna hecha os la enseñaré cómo queda, esto es de Aldi, de Aldi también mira me traje este set de manualidades para hacer adornos navideños veis esto ya lo he visto yo algún año, pero no yo nunca lo he comprado y esta vez dije: habla, lleva pompones blancos, un, un hilo en dorado, lleva esto: es cartulina con en roja y en dorada, lleva unas pegatinas que me encantan, y después lleva aquí, ve los precortados. No, esto hay que cortarlo para hacer, bueno, pues la manualidad mira lleva papeles también, este iría, este iría pues con oh, con esta, la verde, con esta, veis, Esperar, que se me enganche, ahora, veis, así, esta es otra, a ver si la puedo poner bien porque lo estoy enseñando como el culo, así veis otro papel el papel no tiene mucho gramaje ¿eh? este es otro que es un un reno una cajita con papá noel más recortable aquí para hacer una guirnalda esto es para hacer un lazo veis aquí está con unos ganchos este así también viene con este incluso con este mirad estas cartulinas estos sí son más gorditos que los otros, ¿veis? Y yo creo que están bien por el precio que tenía. Y ahora vienen Lisa. Yo lo estoy viendo con vosotros, ¿eh? En un verde navidad, en un rojo. Mira, es que rojo más bonito, ¿eh? En un rosa, en un craft, en un celeste. Estos son fuertes. Y blancas que vienen, pues una... No, aquí hay dos. No, no, no. Una, dos, que son gordas. Dos, dos. Y esto, que esto es ya más floquillo, ¿veis? Un poquito más gordo con folio. En blanco, en amarillo, en color carne, en rosa. Esto. Estos son más delgadillos. Pero ahora cuando he cogido este, pues parece como si tuviera, como si fuera tela. ¿Veis? Por los dos lados, este es rojo. Este verde, este otro, en azul, un azulón, marrón, negro, marrón, negro, craft, y ahora los dorados. Este es un dorado, ¿veis? Y por aquí plateado. Este, corrugado, en color craft, y este un cartón, y así pues tal cual, os lo enseño por si os interesa en Aldi lo cogí yo sigo enseñando porque cogí algunas cositas más mira cogí bueno esta pegatina tipo Lidl trae 5, esta de estrella esta de estrella, esta de papá noel esta y esta de cristales de nieve que no trae nada por detrás, pero esta por detrás traen arbolitos de Navidad, ¿veis? Y el coche con el árbol, el Merry Christmas, dos coches con árbol, ¿veis? Y me parece que son muy monas. Y dije, bueno, pues me voy a llevar una. Y la cogí también allí. Cogí este set de papeles, también para manualidades, que incluye pegatinas, ¿veis? Y bueno, pues son estas son las pegatinas, me encanta, la Tequel es muy bonita, lleva también tiras y estos son los papeles que bueno no están mal son gorditos ¿ves? este de rama este también muy chulo tipo líder. estos son dos cajas de reno ¿ves? aquí están este de renito esto que es para montarlo como un diorama este que parece un cielo nevando estos son tarjetas. ¿Veis? Que si os fijáis aquí os pone para montar aquí en el árbol una zanahoria y un pollito. O esto es para esto. Sí, la zanahoria es de este. Este, lo miraré. El árbol se pone aquí. Y el zorrito, pues que no veo muy bien porque además lo tengo vueltas a espalda. El zorrito no veo Con el pajarito ¿ah? el zorrito Lleva el pajarito Pues este Esta que me encanta Con estas bombillas de navidad Es una sola cara Esta de cristales de nieve Otro, ¿ves? Para montar y hacer animalito Así como tarjeta donde se tienen que sentar Cada comensal Se le pondría delante un, una nota Esto es para hacer esto se va plegando este que es muy bonito este de gorrito varias clases de gorrito estos son zorritos que son monísimos, tienen zorritas porque además tiene unos coloretes esto es para montar un pop up aquí viene como se monta con el perrito más papel este de corazones esto es para montar, son recortables, ¿vale? Más papel, más copos de nieve, intensa y otras flores. Este también para recortar, para hacer etiquetas, son para hacer etiquetas. Bueno, pues este sería este. Y el último que os voy a enseñar es este, que es igual que el otro, un para hacer manualidades, ¿veis? Que vienen estas pegatinas. Que también traen sus tiras. ¿ves? Otra de pegatinas. Con sus tiras. Este sería el primer papel. Que son papá Noel. Este de lunarito. Mirad esto para hacer una casita. Esta casita navideña. Otro papel. Este así al bien Esto para recortarlo y hacer la guirnalda. A ver. Me enseño. Aquí está la guinalda. Mira qué bonito este rosa con punteado blanco. Este albillé de colorines, muy alegre. Este, muy bonito. Este es otro que se hace también esta rosa. Este, que son coronas, distintos tipos. Este. Este que es para hacer dos pinitos y el papá noel aquí, a ver, como enseño ¿Veis? Ahí está Trae varias piezas, es que voy corriendo porque van bueno, a empezar otra vez, están desayunando Este ha dado golpe en la obra Este, mira este qué bonito, con la niña patinando es también para hacer figuras que se sostienen de pie ¿Veis? Y me parece súper chulo este otro papel, este para hacer esta bolsa con el perrete, muy chula, me gusta muchísimo. A ver, lo voy a poner así, mira, para hacer esta bolsa, este tipo de bolsa. Parece muy interesante. Más papel. Esto igual. Para meterle estas piezas que vienen aquí, en estas tres tarjetas, y hacer la 3D, darle un poquito de volumen. Este me parece súper chulo, muy bonito. Esta etiqueta, ¿veis? Que lleva para hacer etiquetas. Y este se acabó. Y allí, que vendían por dos y pico esta, que es rosa, y es una cucadita, y dije, bueno, pues por no llegaba a tres euros, ¿eh? 2 y pico Costó Y dije me la voy a llevar Porque la que yo tengo aquí Está Bueno, de aquella manera No llegaba a 3 euros Viene con 7 barras De silicona ¿ve? Y es esta A ver cómo va En rosita Y lleva uy, ¿Dónde va? Mira 1, 2, 3, 4 5, 6 y 7. ¿ves? 7. Y aparte de este, pues compré yo un repuesto de, de esta. Bueno, pues ya las tengo. Porque esto nunca viene mal. Esto se sacaba en un chipla. Y la pistolita esta que... Y ahora voy a enseñar que pasé por Teddy. ¿Vale? Y en Teddy encontré esto que me encantó. Y dije, mira, para hacer un en y para hacer una portada de un álbum, para hacer lo que queráis. Mirad, compré este fieltro. Que mirad, que es un camino de mesa, ¿eh? Viene perforado. Mirad qué grande es esto. Me lo guardo. Es de fieltro. Y viene súper bien. bien así tal cual. ¿Veis? Y mirad qué largo es. Es muy largo Os voy a decir la medida En blanco, lo había en otro color Creo que había en gris Pero yo lo cogí en blanco Esperaros Que os voy a decir la medida A ver si viene aquí mm, Camino de mesa, sí Pero no pone la medida Camino de mesa Fabricado en China, sí Pero no pone No pone, no Material 100% poliéster Pero la medida no, no lo pone Lavado por aquí. Español lavar solo a mano Bueno, pues no pone la medida Pero es muy grande, grandísimo No coge en la mesa Me pareció chulo Y cogí uno Y después me encontré con esto Mirad qué mono Son salvamanteles Pero para hacer un álbum, un December Daily Mira, lleva aquí un Papá Noel de fieltro Y por detrás no está feo, eh? tampoco liso Compré este rojo y este En color así como tierra que lleva este árbol. Mira qué bonito. A un y pico costaba. Es que no estaban marcado el precio. A un y pico. Un euro. Un euro veinte puede ser. Había montones. ¿eh? Y cogí uno de cada. Allí. Mira, compré esta um, pegatina de pajarito. Me costaron un euro. Con cristales de nieve. Me gustan mucho. Y compré. Volví a repetir con estas que son blancas que son cristales de nieve y de esa blanca que ya mí ya no me quedaban porque las gasté todas compré también las bolas estas que ya no tengo yo porque la las gasté todas a ver lo voy a poner aquí en un lado voy a quitar primero lo del ruido mira compré estos cascabeles que traen cuatro plateados cuatro dorados cuatro en rojo y en verde tres no sé traen en total 15 piezas y me costaron un euro y vienen mira brillante y estas como no estas cuentas que me gustaron de plástico total un euro y también cogí un paquetillo que vienen en lila en azulón en rosa y en blanca y cogí un paquetillo esto lo voy a apartar para que no haga ruido encontré estas stickers Traen 8 unidades y son ángeles Y el filito del ángel tiene como purpurina roja Pero bueno, está muy mono Compré, que me encantaron, estas pegatinas Que vienen en plateo y rojo, qué bonitas son Y quedaban dos y las dos me las traje Porque me gustaron muchísimo, son muy bonitas eh Y las vi a un euro y dije, me voy a llevar estas dos Compré estos cristalitos de nieve hechos de perlitas traen 24 y valen un euro ay, ay, y cuesta un euro después vi esto los cisnes y de fieltro y el alitas de cartulina plateada y llevan el piquito en dorado y una coronita también en dorado trae 6 unidades 1 2 3 4 5 8 8 unidades y cuesta un euro y me gustaron mucho y, y, y cogí uno nada más no me más compré esto que yo no tenía y no tengo ahora di, conforme, forma de conseguirlo y compré esta que trae esta este sobre este holográfico este en rosita y plateado y este estos son gotitas estos son 1 2 3 4 5 está o no que son gotitas esto es amorfo no sé lo que pasa un triángulo y estos son como hojitas un euro mm, setenta y baratos no son y qué más ah encontré estos que son stickers de halloween que a mí me gusta comprarlo costaban un euro porque después para la perspectiva en la en las poké así como si se viera de lejos o desde lo alto pues me gusta utilizarlo y me traje un paquetillo. Esto no lo había visto. No pude ver más. Pasé rápida y veloz. Y esto fue lo que compré. Tampoco. Creo que, bueno. Pregunté porque yo quería el sello ese de la. De la cúpula. De Navidad. Pero ya no tenían. Ah, que me dijeron que habían tenido. Que se le había estropeado un camión. Y entonces la, esta semana pasada. Eh, no había venido camión y que se supone que en esta semana que estamos, que le dice, ahora es mal para nosotros, porque ahora todo va a entrar de golpe y nos va a tocar ponerlo todo del tirón, porque claro, todo lo de Navidad y todo lo de que viene, viene con retraso, eso me dijo la muchacha. Y después pasé por Primor, que ya sabéis que a mí me gusta mucho, y mirad lo que compré, que me encanta, esto es para mis correos bonitos, esto, que es un lipstick, eh, son todos son como lápiz de labio, pero um, brillito. Este, Hola. ay, Estoy estos que me encantaron, aquí. no me digáis, que estos bolsitos, mirad qué bolsitos, son me ideales, me son preciosos. Compré mira, mira, este, te... que es un sorbete de pingüino, que me encantó, mira qué mono, un pingüinito. Y compré este que para Halloween me parece ideal. Mira, qué monstruito. <ríe> También un lipstick. ¿eh? Solamente había uno de este, si no hubiera cogido más. Pues depende de la de lo que es, pues valen más o valen menos. ¿Eh? Este, por ejemplo, vale a 1,75 en los monederos. Pero este me costó 1,99. ¿Vale? Y este no lo sé. Porque no, no van marcado. Ah, sí lo sé, porque... Esto por aquí el, el ticket, 1.75 también. Sí. Y después compré estos, que son cepillitos. Que bueno, vale lo mismo para un roto que para un descosillo. Vale para la uña, pero también vale por si para la maleta y si tenéis que darle un restregón con un poquito de jabón, alguna prenda en un hotel o de viaje, pues siempre viene bien para frotar. Y son pececitos, mira. Y costa, me costaron un euro y nada más que quedaban estos dos. Si no, también me hubiera traído más. ¿Veis? Y son muy monos. Además tiene por aquí para pasarle un cordoncillo y llevarlo colgando o, o por dentro, pero enganchado de alguna manera a la cremallera, ¿eh? para que nada más que tirar del cordón salga esto. O para dejarlo colgado mientras se seca después de haber sido utilizado. En fin, imaginación al poder. Esto me ha encantado. Esto es que me encanta. Bueno, este como me lo voy a quedar yo, porque este me gusta mucho. Vamos a abrirlo porque me parece, mira, me parece que se abre así. Míralo, como si fuera un bolso. No, sí. A ver. Creo que... Aquí lleva una visagrilla. A ver. Ajá, mira. Y ahí está el brillo del labio de adorno porque me gustan un montón bueno chicas pues ya está, estas han sido todas mis compras entre Teddy, Primor y Aldi espero que os hayan gustado si es así muchísimas gracias por pasar a verlo solo primero y si es así os ha gustado y me queréis regalar un like muchísimas gracias y si queréis pues nos vemos pronto cuidaros y hasta la próxima, chao hola Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Susurro del Papel.